¿Ustedes o sea, pintaron el cuerno? ¿Y después nos hicimos novios. novios. Luego amantes. Y luego amantes. Y luego marido y mujer. Marido y mujer. Y luego padres de nuestros <risa> dos hijos. Y luego se murió. ¿Y cómo te has sentido después de su ausencia? Sí, te, te lo dejo clarísimo. Si él no se hubiera muerto, nosotros nunca nos hubiéramos ido de Televisa. Pues no, no, no, no. Y bueno, ellos eran los dueños de la empresa y decidieron bajar la novela y nosotros irnos de la empresa. Vinieron a eso y, y me enfrentaron, yo sí les dije, bueno, es que hay periodistas o supuestos periodistas, porque no son ni periodistas ni reporteros, son como perros. Les gusta leer traseros y los traseros huelen mal. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto saludarlos. Y, y de verdad, en esta ocasión estamos como de manteles largos, porque en esta ocasión nos visita aquí en Casa de Mara, un primerísimo actor que es productor, que es director, que es muy querido por muchas generaciones, que su rostro es conocido a nivel internacional, centro Sudamérica, en Estados Unidos, a través de las telenovelas, a través, bueno, en México con las obras de teatro, con las giras que ha hecho. En fin, es un hombre que no ha parado de trabajar. Y en algún momento hizo una compañía para promover el teatro, para producir, Crece y crece y crece y es un hombre muy, muy querido, no solamente por sus compañeros, sino también por nosotros. Así que me da mucho gusto recibir aquí al zorro plateado, recibir aquí al señor Humberto Zurita. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias, gracias, chicos, Muchas gracias, Mara. Gracias por tu presentación, por tus palabras y sobre todo por tu invitación. Gracias. No, hombre, me da tanto gusto verte, Humberto. Hace tantos años, porque ya hubo una entrevista anterior, ¿verdad? Ya platicamos como media Sí, hora. hemos platicado. Ah, bueno, la ante... sí, el detrás de cámaras, el behind the scenes, ya lo hicimos, sí. Y bueno, cuéntanos, Humberto, ¿cómo te ha ido o cómo te fue más bien en la pandemia? Pues bien, afortunadamente, mira, a mí la pandemia me agarró eh, en Miami, haciendo 100 días, eh, ahí fue cuando se detonó como todo, me acuerdo que era, yo creo que estábamos como en enero, no, me, no, no recuerdo bien cuando empezó a, a llegar primero los rumores ¿no? que venían de, de China y que andaba por ahí una cosa así, y empezó empezó poco a poquito hasta que se pues, infiltró y aunque en ese momento Telemundo tomó todas las precauciones, tenemos un protocolo fuertísimo, bueno, pues este, hubo ahí algunas personas que se infectaron, detuvimos cuatro meses, cuatro meses estuvimos preparados y luego regresé a terminar eso. Y curiosamente yo no me enfermé allá. Cuando regresé a México hice otra serie aquí en México, que no te puedo decir ahorita datos de eso porque como no ha salido ni nada, pues ya ya sabes, la confidencialidad hoy en día es la confidencialidad. <risa> sí, pero ahí sí, ahí me contagié, eh, eso fue en noviembre, en noviembre del año pasado, y bueno, afortunadamente, eh, yo contagié a mis hijos. Y afortunadamente, mira, nadie, ni mis hijos ni yo salimos eh, pues mal de esa enfermedad que desgraciadamente se ha llevado tantos, tantos amigos queridos y tantas personas en, en el mundo, no solamente en este país. Pero bueno, nosotros, mis hijos salieron... Pues uno creo que ni sintió nada nunca. El otro. Según Emiliano, el más chico. Emiliano, el más chico, sí. Él seguía haciendo ejercicio y así yo, estás enfermo. <risa> y este. Y Sebastián, pues este sí le pegó un poquito más fuerte. Y a mí también, como cuatro días estuve ahí con temperatura y cosas así. Pero afortunadamente, eso fue todo. Gracias a Dios. Así que ahorita, sí. Y, y ahorita, pues estoy como. Como, como vacunado, por así decir, ¿no? Dicen que todo, ya ves que todo es una especulación porque nadie sabe exactamente qué está pasando con esto, pero te hablan de entre tres y seis meses en que ni lo contraes ni, te, ni, ni lo puedes contagiar, ¿no? Y me acabo de hacer ahorita como, como estoy conviviendo ahorita con uno de mis hijos eh, y él está trabajando, esto, ellos dos están haciendo ahorita su serie esa de cómo sobrevivir soltero, que son los creadores. Estoy muy orgulloso de eso, porque son los creadores, producen, dirigen algunas cosas, tienen directores, porque todo el sistema es muy americano, pues para Amazon Prime Video. Entonces, este, pues ayer, antier le dije, oye, pues mándame una de tus personas ahí del COVID para, pues, para saber yo cómo ando. Y me tomaron este de, de si traes o no traes anticuerpos y afortunadamente salí con con muy buenos anticuerpos, así que no tienes problema. No, mara. no, ni tú tampoco. No, no, no, no, no, no pasa, Ay, por Dios, no, Humberto, ni digas. Bueno, tú vienes de, de Torreón. Vengo de Torreón. Cuéntame, cuéntame de tu familia, cuéntame de tantos hermanos que tienes, cuéntame de, de qué hacían tus padres, de, pues de esta infancia que a veces uno recurre, sobre todo en tipos de nostalgia, ¿no? Como es la pandemia, cuando uno está solo, cuando uno está pensando, en fin... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recuerdas tu infancia? Bueno, mi niñez estuvo rodeada de amor. Entonces ese es el tesoro con el que yo cargo desde hace mucho y con el que he tratado de, de educar a mis hijos, tanto Cristian como yo. Creo que fuimos padres, y yo sigo siendo un padre muy amoroso en ese sentido. La verdad que lo digo así, ¿no? Podría ser como una vanidad o no sé, pero es así. No no, no, no no encuentro un amor más grande que el de mis hijos hoy en día. Y eso es lo que a mí me ocurrió cuando era niño. Yo vivía, eh, primero vivía en un barrio que sería, si pudiéramos analogarlo acá, pues te diría que por la San Rafael, Ajá. ¿no? Y luego después nos cambiamos a un lugar, pues, mejor. Mi papá hacía mucho esfuerzo por, por sacarnos. Papá? Mi papá era un agente de seguros. Ajá. Entonces le costaba mucho realmente la vida con 10 hijos. Porque acuérdate que en ese verdad? entonces no había pues, televisión. No había ah. te y luego llegó la televisión, pero ya se habían acostumbrado a no verla. Ah, ya claro, bueno, <risa> yo creo. ¿Ese es otro punto? Yo creo. Sí, claro. No, y luego la religión también, ¿no? De, pues, sí. Los que me di los que me mande los Diosito. Que Dios me mande. Entonces, bueno, tuvo 10 hijos, cinco hombres, cinco mujeres, así que se las vio duras para sacarnos adelante, pero mi madre fue como la que se ocupaba mucho de nuestra educación y logró, no sé cómo lo logró, la verdad, porque tanto mis hermanas como yo, por ejemplo, los hombres, estudiamos en un colegio que se llama, se, llamaba, se llama yo creo todavía, Instituto Francés de la Laguna, es un colegio lasallista, son colegios muy caros, pero ella nos conseguía las becas y nosotros le echábamos ganas pues, para que no nos la quitaran y ahí logramos hacer... Eh, yo hice ahí la primaria, eh, la secundaria ya la hice en un seminario. Eh, ¿Sí que ser sacerdote? Pues, pues eso decía mi niño interior de aquel entonces. ¿Cómo? Pues, yo, mira, yo creo que todo era. Mi familia es muy, muy católica. El colegio donde estudiaba pues, era de hermanos lasallistas. Entonces tenía una gran influencia sobre eso. Y. El primero, segundo y tercero de secundaria lo hice en un seminario diocesano. Y al tercero de secundaria, cuando ya empecé a pensar bien, bien, bien, así que dije, "Ah, chico, ¿qué estás haciendo? Así, Oye, ¿a dónde vas? Entonces dije, no, no yo no soy de aquí. Este, y ya me salí. Eh, con el dolor de mis padres, ¿verdad? Porque sí. les tuve que decir, fíjate que y ya no voy a ser tu puente. Porque no, era el puente hacia... Hacia el cielo. Hacia el cielo, ¿verdad? Pero yo digo que mi madre es el puente que nosotros, mi familia, que es numerosísima, como ciento y cachitos somos, ese es el puente que sí tenemos espiritual, que nos une espiritualmente a todos nuestros hermanos, a, a todos nuestros cuñados, luego a los sobrinos, a los nietos de los bisnietos, porque mi mamá tiene hasta tataranietos, creo que tiene dos. Pero creo que esa parte fue muy importante, esa niñez llena de amor, de calidez, ¿no? de interés por los hijos de parte de, de nuestros padres, pues nos hizo ser lo que hoy somos, esa gran familia tan numerosa y tan amorosa, porque... La verdad es que me llevo estupendamente bien con toda mi familia, con todos Sean sobrinos, sean este, los sobrinos nietos, o sean mis hermanos, todo. La pasé muy bien. La pasé muy bien. Yo, mis recuerdos son todos este, muy amorosos hacia, hacia lo que viví, mis amigos. ¿no? La provincia es muy linda, es muy bonita y es muy franca. ¿no? Entonces... Pues esos son mis recuerdos, Mara. Ahora, tengo entendido que tú estudiabas la preparatoria en la noche y en las mañanas trabajabas en una compañía de muebles uh -huh. de vinil. No era una compañía, era precisamente de Carlos. Él llegó, yo lo conocí a él cuando yo terminaba la preparatoria. estaba en la, Sí, estaba terminando la preparatoria. Y precisamente por haber estado en un seminario yo tuve que retomar la preparatoria, o sea, retomar muchas clases, porque cuando estaba en el seminario, nada más yo iba a estudiar al francés de la laguna, curiosamente, pero solamente mediodía, y el otro mediodía estudiábamos otras cosas latín, otras cosas en, en, en el seminario. Entonces tuve que revalidar muchas materias, por eso las hice de noche, porque yo ya me había salido de, del seminario y ya no quería estudiar. Me convenció Armando, del que estamos hablando, fíjate. Qué curioso que haya sido él el que me convenció. Pues me decía, Humberto, no, no, pues no terminar la prepa. Y yo, pues ya la había hecho, pero tenía que revalidar materias. Entonces me metí a vender eh, coches, primero. Primero vendía Yo trabajo desde muy chiquito. Mi papá nos acostumbró a eso, porque mi papá, como te digo, éramos muchos entonces, cuando venía el verano o algo y le decíamos, oye voy a querer ir a Mazatlán, me decía, pues ponte a trabajar, <risa> ¿no? Y ya salgo, y entonces nos colocaba ahí con algún amigo de él y nos poníamos a trabajar un mes trabajaste? para el otro, pues en distintas cosas. Me acuerdo de haber trabajado en una tienda de ropa, por ejemplo, Este, pues, estaba muy chiquito, eh, y, y pero bueno, ya me fui acostumbrando al trabajo y a hacer cosas. Entonces, cuando terminé eso, eh, me puse con un amigo, también de mi papá, que tenía unos lotes de coches usados, yo vendía coches usados. Y luego llegó el Charlie, mi amigo, este que te digo, que él venía de Londres de hacer una maestría en el estudio bioquímica especializada en alimentos. Ah, caray. Fíjate, y, y tomó unos cursos de acrílico allá en Londres, y entonces traía la idea de poner una tienda que la puso y luego yo este, trabajé con él y finalmente tuve el 20% de esa tienda y se llamaba Viva y era una tienda de diseño de muebles modernos por eso es, nosotros teníamos la fábrica de esos muebles teníamos los carpinteros y esto, y los diseños los hacía el Charlie y eran esas cosas es, de acrílico, ¿te acuerdas? estos Muebles transparentes, ah, sí, muy sí, de aquellas épocas, sí, ¿no? Sí, sí, estoy sí, hablando sí. de los años 79, ¿me entiendes? Por allá. Entonces todo era como de acrílico, fibra de vidrio, todo ese tipo de muebles muy, muy, muy modernos. <coughs> Perdón. Y este, entonces pues trabajé en eso y yo ya no quería estudiar, pero Armando me convenció, entonces empecé a hacer mi prepa de noche y ahí empecé a hacer teatro. ¿Es empecé... sí, que un amigo tuyo te llevó al teatro? Un amigo mío de esa preparatoria me invitó a hacer teatro. Le dije, estás loco. A mí no me interesaba, en lo absoluto. Tendría 19, 20 años, no me acuerdo exactamente. Porque yo me vine a los 21 al def Entonces, llegó un día y estaba colgando por ahí un candil. Esa anécdota es muy chistosa porque luego la puse en una obra de teatro. Toda La gente se reía. Yo estaba poniendo ahí un candil con mi novia porque él y su novia y yo y mi novia nos encargábamos de la tienda. Y yo por ahí estaba poniendo una cosa de estas y llegó y me dijo, oye, no quieres, Estoy, vamos a hacer una obra de teatro. Y loco? Y es una obra de teatro? Yo no, que, nunca había visto en mi vida una obra de teatro. No, que sí, que Jesucristo, pero... No, menos, no, estás loco. Es <risa> que ya no quiero saber nada. No, no, no, no. Y finalmente me convenció, me llevó a ver a Tommy de los Who, Tommy Rock Opera. Yo creo que si yo no hubiera visto un, una ópera rock, no me hubiera hecho actor. O sea, si hubiera visto una comedia normal así, no me hubiera interesado. ¿Por no qué? sé, porque no era eso. Porque no... Pero es que yo no te veo así como de rockero, como de... Como una, como... No. Pero era, era una puesta en escena pues como muy grande, ¿no? Como después yo hice su Charity, ¿no? Sí. O, o sí, El, beso, o de el beso de la mujer no, Estas cosas que son muy grandes. Mega producción. Era muy, muy... La estaba haciendo Lalo Ruiz... Y la llevaba de gira, estaba la UNAM de aquí, la traían de gira y me llevó a verla allá en Torreón. La vi y sí, me encantó. Y dije, ah, no, sí, la entro. Y hice eso y ahí me vio Rogelio luébano que después se vino acá y manejó mucho tiempo la casa del, del teatro o algo así, con Luis de Tavira. Luis lo quería porque me decía, pues, ¿dónde aprendiste tú? Y yo aprendí con Luévano. luébano me vio en esa obra... Y entonces me invitó ya a trabajar con él. Él tenía un grupo más profesional de teatro, pero seguía siendo un teatro amateur. Pero estaba ya con la ECA, la Escuela de Economía, en una universidad. Y ahí hice yo, hice dos obras con él, Hipótesis y Cazadores de Paco Ignacio Taigo. Hipótesis era de, de Magda Abriones de Acosta, que era la que manejaba la Casa de la Cultura de Torreón. Y de ahí me vieron... Eh, María Rojo y Marco Antonio Montero, que era en aquel entonces el director de Bellas Artes. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te vas a México? Tú, tú eres actor, tú tendrías que estar en México. Y yo, no, no, lo hago por hobby, me gusta. Pues cuando vas a México, háblame. Y una yo venía mucho al DF. Por bueno, México. digo en México, DF. Estaba, estaba ciudad en de México. México ¿cuál ciudad, de, ciudad de México, sí. Pues yo estaba en Torreón, en, en un en pueblito. Que ya no es pueblito, ¿eh? es una ciudad muy bonita. este, y, y un día que vine, porque yo venía a comprar lámparas y cosas. ¿De y cosas, negocios? Venía de negocios. Haciendo mis negocios, yo de 18 años. Y entonces ya me metí con... Le hablé a Marco Antonio. Me mandó a hacer un... Al otro día me consiguió trabajo en lo que era el Canal 13, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, es estaba en el medición. centro. Sí, no sé ni cómo se llamaba. Ya no me acuerdo. Y él me mandó allá y fíjate que me senté, llegué tarde. me estaba Qué raro porque tú eres muy puntual. Me, sí, pero como no me sí, interesaba, pero como no me interesaba <risa> este, fue muy chistoso. Porque me dijo, habló con alguien y luego colgó y me dijo, ya, mañana tienes un protagonista en una cosa que se llamaba Canasta de Cuentos Mexicanos. Y te van a dar el protagonista. Y digo, ah, pues va. Y digo, ¿a qué hora llego No, a las 7 de la mañana. Ay, creo que yo no me ando levantando a las 7 de la mañana. <risa> Llegué como a las 10 de la mañana. Pues obvio ya te... Yo no sabía cómo era el sistema, ¿me entiendes? Es obvio ya estaba otro actor ahí haciéndolo el director estaba muy enojado no te voy a decir quién era el director porque me peleé con él <risa> este pero después fuimos muy muy buenos amigos Antulio Jiménez Pons bueno es que con don Antulio todo oh, me tenía bronca sí, la verdad muy duro. pero la verdad. después fuimos muy buenos amigos y nos dirigió ya cuando yo hice suba con Cristian, la productora y empezamos a producir eh, lo primero que produjimos bueno primero hicimos 28 videoteatros como productores para Televisa y luego hicimos Canabral una real de pasiones para televisión sí eso fue un boom pero la primera que les hicimos novela la hicimos en Grecia que fue bajo un mismo rostro Ajá. y no la dirigió Antúlio porque yo sabía que Antulio era muy buen director él conocía mucho de eso en ese momento y bueno ya entré pero pues esa es mi anécdota yo llegué acá y de pronto hablo con Marco Antonio Marco Antonio este, me consigue eso yo voy, afortunadamente pues veo ahí y no me gustó no me gustó el asunto de la televisión no sé por qué y así se lo dije, le dije no, sabes no, no, no me interesa no. no me interesa la televisión y se rió me dijo Humberto te, te acabo de conseguir un personaje protagonista o sea, ¿qué quieres hacer? le dije teatro y entonces me puso ahí cinco escuelas y en esas cinco escuelas me dijo, bueno, mira, aquí hay esta, esta, este, este, este. De las mejores son este y este. Y yo escogí el Centro Universitario de Teatro. ¿Con Héctor Mendoza? Hice el propedéutico. Hablé con Héctor Mendoza y también fue curiosísimo porque entré sin tener cita y engañé al secretario, no sé qué. Fue o sea, sí. una cita yo con el señor <risa> y ya entré y me quedé. Hice el propedéutico con Luis de Tavira, que fue mi maestro de primer año, así el maestro de actuación, y me quedé y me enamoré, me enamoré del CUT. Yo creo que son de los mejores años de mi vida, siete años estuve yo con... No en el CUT, porque el CUT después se desarmó, porque Héctor se salió. El CUT se lo lleva... estaba antes en San Lucas, estaba en Coyoacán, Ajá. y luego lo desarmaron para llevárselo a... al centro este de... universitario. Donde está Juan Ruiz de Alarcón y todo yeah. eso. Y Héctor ya no quiso seguir ahí al frente de, de, de una institución donde querían institucionalizar todo. Y entonces él ya no iba a poder cambiar a los maestros. O a sea, él le interesaba mucho que tu maestro de primer año ya no fuera el de segundo año, ni sí, el claro, de tercero. Sí, ni, que no quería que técnicas, se viciaran. Pero... exacto Entonces, bueno, me quedé en un grupo con Héctor Mendoza, que éramos... Pues éramos actores que después hicieron unas grandes carreras: este, Julieta Gurrola, Margarita Sanz, eh, Rosa María Bianchi. Era, eh, que fue esposa de Luis de Tavira? Que fue esposa de Luis de Tavira. Eh, actores que ya no, no existen, no sé qué pasaría con ellos. Héctor, oh, había, un, había un. no era iba a decir Héctor Mendoza, se pidaba Carlos Mendoza, Jaime Estrada, Josafat Luna. Actores que ya no... Josafat, le sigo la pista porque es mi compadre, pero a los demás les perdí la pista. Y así hice mi carrera universitaria de teatro. Y entonces ya dejaste siete años. por fin tu ah, negocio. Sí, y entonces, eh, una vez que vine hice el propedéutico y me dijeron, bueno, primero tienes que ir 15 días y quedarte 15 días. Hablé con mi socio, Carlos. ¿Y ¿Dejaste y le, a la novia también? Le dije... Híjole, esa luego me persiguió hasta acá, este, no. pero ahorita te platico ay. eso, este, pero yo sí me vine sin ella, pero después me tocaron a la puerta y me dijeron, hola, ay, hola, ay, ay, ay, ay, ay, y dije, bueno, me llevaba muy bien con ella, y en ese momento, este, pues a Carlos le dije, oye, pues me voy, 15 días, voy a ver qué onda, sí, sí, sí, pues eran los hermanos, y este, me vine, y finalmente eh, eh, con un amigo que eh, él vivía acá, él, eh, otro loco, porque es músico finalmente, gran músico, eh, pero en ese entonces estudiaba también como el otro loco unas materias así como de físico, matemático, no sé qué, ¿me entiendes? y este Pero al mismo tiempo hacía mucha música electrónica para... Para exhibiciones, exposiciones de, de pintura y estaba muy metido en la cultura él, Toño Rousseff se llama él. Y él tenía una casa, y en esa casa vivían él, vivía una italiana que era curadora de, de arte, y María Antonieta escura prato, me acuerdo. Y, este, y, y un ingeniero, que le decían ingeniero, no sé si era ingeniero, un amigo de él. Ay, bueno, y ahí, pues. bueno, pues ahí me acomodé porque como yo venía de Luévano y Luévano estaba casado con la hermana de él, entonces ellos me colocaron, afortunadamente yo llegué a vivir muy bien a la Condesa, vivía en Cuautla y Vicente Suárez. ¿Y traías todavía limita? Cuando traía, le había vendido mi 20% a Carlos, entonces con eso yo me vine, aguanté como un año ese dinero, más o menos, y al año se me acabó. Y mira que no gastaba, porque yo andaba en una bicicleta de carreras, una Venoto, me acuerdo, y hasta la puse de moda ahí en el CUT, porque pues, ellos creían que yo por hobby andaba en bicicleta, Ajá. pero no. Por no, deportista. No tenía, <risa> sí. Pues, mira mis patitas. <risa> y, y, este, y ellos, este, bueno, yo iba en mi bicicleta, de, me manejaba desde La Condesa hasta Coyoacán, iba en esa bicicleta, y se fue poniendo de moda, después ya todos querían ir en bicicleta. Así conocí a Blanca Guerra bien, Blanquita ah, Guerra. Blanca. Un día me dijo, oye, ¿dónde vives tú? Yo, la condesa, me dice, ah, porque ¿por qué no nos venimos juntos en la bicicleta? ¿Cómo no? Pero por, por supuesto. Su, pero por supuesto. <risa> y ya, entonces, <risa> este, pero era novia en ese entonces ella de, del Toto. Cuerpazo. De, no, de, divina, no, Y divina guapísima. persona, y hermosa, hermosa. Paraba el tráfico, ¿verdad? era preciosa. Me acuerdo que yo le vi Santa, que dirigía a Luis sí, de Tavira. Sí, sí, sí. Hacían, Hacíamos cosas muy padres de teatro en esos entonces. Pero yo la, cuando la vi en Santa dije, wow ¡Qué santa! ¡Qué santa! ¿San ¡Santa! La la mujer! ¡Santa, sí! Y este, pero nunca te hiciste novio de nadie de tus compañeras. Del CUT, no. Te digo, esta, esta novia que. ¿Qué ha yo, pensado del CUT? No, pero. De... Así, del CUT. Y ahorita que estaba viendo, dice. Cuando vueltas a la derecha, creo que estás mintiendo. Y cuando vueltas a la izquierda, creo que no estás mintiendo. Entonces, no. <risa> este, Pues tendría ahí noviazgos, ¿no? Ya no me acuerdo, ¿no? Nada formal. No, ah. Digamos. Sí, no, y no vamos a que sacar todo eso ahí, No. No. Este, pero sí, tu, tuve. Pero yo tenía esa novia, que te digo de Torreón, pues un día ahí se vino. ¿Cuánto duraron de noviazgos? Pues mira, yo ya tenía con ella allá, pues, como año y medio. Antes un año era como un siglo. Ya para casarte? No, sí, era como un siglo, y más en Torreón, ¿me entiendes? Ah, bueno. bueno, pues ella decidió un día que se venía a vivir conmigo, ¿no? Ni me lo consultó. Un día estaban así con sus maletas y todo, y yo, hola, hola, Kiki, le decían. Se llamaba Cristina McKay McQuire, era... Su madre y su padre eran extranjeros que se habían ido y trabajaban con, con el acero allá en ves que, se, que hay fundidoras y eso. Entonces, que, bueno, después de que se fue de, de mi vida, se hizo multimillonaria porque la heredaron toda. Sí. Este, yo estaba todavía joven y decía pendejo yo decía no fui pendejo pero bueno de, de la, siempre las cosas pasan por algo ¿verdad? este porque ya se vino y vivimos como un año ahí en esa casa yo ahí la metí pues yo no tenía dónde vivir y luego ya después no sé qué pasó y ella se fue y se y anduvo con otra persona por acá y, la, y después se casó y no supe de ella mucho tiempo. Una hermana mía sí conserva hasta hoy, hasta el día de hoy, así como amistad y se, de que se chatean y ya sabes, que el Facebook y esas cosas. Y ella y yo, ¿no? Hablamos una vez, en, estábamos Cristian y yo ya casados y yo tenía años sin saber de, de ella. Y un día sonó mi teléfono a las 11 ¿Y de la noche. Cristian era celoso? No, no. No, era muy inteligente, Cristian. ¿Y tú? ¿Era celoso? No, era muy inteligente. Ah. Era, o era muy inteligente o muy pendejo, no lo sé. O, o muy confiado, no lo sé. No, Este, no hombre, Cristian era... A ti pasa. Era muy inteligente y, mira, siempre supimos darnos ese aire y yo... ¿no? Y respetarnos en nuestros trabajos, porque pues tú sabes que esos trabajos te traen sí. de un lado para otro. Y, y que el beso, y que y todo que el... Beso lo... que beso, sí, sí. y Pero que si allá... Pero cuando hablaban con la Kiki, no se ensalaba, porque la no, Kiki no, no, no era lo de, que de te trabajo. No, no, es lo que te quiero decir, que la única vez que yo hablé con Kiki, fue un día que eran las 11 de la noche, creo, no sé, pues ya estábamos dormidos. Sonó mi teléfono, lo contestó Cristian, me dijo, te habla, te habla tu, tu ex mujer, no sé qué me dijo... Y yo ahí estuve hablando con ella una hora con Cristian a mi lado. Después le tuve que pues, explicar, decir, Kiki, que ya sabes, que, que con la que yo viví, que ahora vive en Orlando, Florida. Y es multimillonaria. Y... Y... y es multimillonaria, <risa> no como tú, que estamos aquí, tú y yo, luchando por vivir. Este, pero y ya, fue la única vez que yo hablé con Kiki. ¿Y cómo entras a la televisión? Fíjate que... ¿Y cómo encuentras a Ernesto Alonso? Bueno, yo, yo tuve muchísima suerte, creo, en esta carrera, porque... Primero ¿Suerte digo, destino? Pues no sé si llamarle destino... Sí, más que de suerte, ¿verdad? Y algo que sí estás preparado como para que cuando te llegue lo puedas aprovechar. Porque luego dicen una cosa que es interesante, ¿no? Dicen, luego a veces te encuentras a Dios y no le pides más que la hora. Bueno, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, te encuentras cosas y no sabes este, capitalizarlas, pues, sí. ¿no? O entenderlas. Y yo, pues, sí venía de una pequeña formación ya, aunque era muy amateur, eh, yo ya conocía, por ejemplo, las técnicas de Grotowski, por así decirte, ¿no? De teatro. Entonces, eso hace que yo ingrese al Centro Universitario de Teatro, que era tan riguroso, que creo que sigue siéndolo, y bueno, se dan cuenta que sí traigo facultades y que sí traigo cierto conocimiento, aunque realmente yo cuando ya estuve en el CUT empecé a leer muchísimas técnicas actorales y cosas, ya ahí fue donde realmente me formé, ¿no? Pero bueno, yo llego de allá... Eh, pues Kiki para mí era pues, una novia de Torreón que se había quedado allá, porque ya ves a esas edades como que dices, bueno, pues ya me voy, chao, adiós. Y yo, pues no sé, que te vaya bien, ¿no? De pronto regresa, este, vive conmigo, entró al CUT. Eh, duró muchos años en el CUT, como, no en el CUT como tal, pero sí con el grupo de Héctor Mendoza, como te decía hace rato. Como siete años duré ahí. Fuera de lo comercial, totalmente fuera de todo lo comercial. Y un día Héctor Mendoza mismo me dice: Te está buscando Miguel Sabido para hacer El avaro de Molière en teatro con Ignacio López Tarso. Nada más. Me dice: Tienes que ir a hacerlo. Y fui, hice tres papelitos chiquitos, y esos yo siento que me fueron dando como la entrada, el empujón, ¿no?, a salirme de esa parte universitaria, para pasar a lo que sería como la profesión, lo profesional, porque la verdad yo siento tan profesional lo que hice anteriormente claro. a que yo ¿Cómo? iniciara mi carrera, ah, ¿no? carrera. La diferencia es que era, ya cobraba un poquito más, ¿no? Pero y además, fíjate, la suerte de estar con, con Nacho, con Luján, a grandes actores, haciendo el avaro de Molière además una obra clásica, ¿no? Entonces de ahí me ve un productor, ya murió, Vadillo, y Enrique, Enrique Gómez Vadillo. Gómez Vadillo. Y me lo presenta Blanca Guerra. Y entonces me invita a hacer uh, OK con Carmen Montejo. O sea, mira la suerte mía, o sea, me fueron tocando así los tops de ese momento con Carmen Antejo y Lucy Gallardo, hicimos oh, nice. OK, y yo me empecé a ganar muchos premios, o sea, me empezó a ir muy bien, que el premio de la revelación, la revelación. que el, el actor el acompañante, que el coactor, que ya ahora sí el actor, y ya saben, ¿no? Porque después de ellos, bueno, pero a lo que me preguntaste, ahí, haciendo OK, me ve Ana Martín, Ana Martín, ¡Anita! mando un beso. Que ya vino gotita de miel. Sí, gotita porque es una gotita de a miel mí dice ella. Me ojitos bonitos. ¿A, ti sí, cómo te a mí no me dice nada. Zorrito plateado. Ah, no, ya, me, ya no me. A mí ya ni me saluda. Pero pero pero, pero veo su Instagram porque las sigo y les dice gotita de miel a todos. Yo soy de tus gotitas de miel. Entonces ella y la gotita de miel fue ella para mí porque me ve en la obra de teatro y andaban buscando personajes para una, una novela de ella, que se llamó Muchacha de Barrio. Y entonces lleva a Ernesto Alonso. Y ahí me conoce Ernesto Alonso. Y pasan a mi camerino, así como me pasó en Torreón, con María Rojo y con, con Montero. Así me pasó aquí. Llegan a mi camerino y me dicen, ¿quieres hacer televisión? Y pam, empieza ahí una negociación que yo ni, ni enterado estaba de cómo se hacía la televisión y qué pasaba con la televisión, no me interesaba. Pero finalmente, por destino, ahí sí creo, este, pues el que iba a ser el protagonista, que era Jorge Luque, eh, estaba haciendo una película, porque era muy importante en ese momento Jorge Luque, de, en cine, y iba a hacer una novela y de pronto se le atraviesa un huracán, no puede terminar, y a mí me terminó haciendo el casting que iba a hacer Jorge Luque, o, bueno, el papel para el papel que iba a hacer Jorge, y me quedo a mis... Yo creo que tenía pues, 27 años, 21, 26, sí, como 27 años, me quedo haciendo el protagonista de las nueve de la noche con Ana Martín, además con, produciendo... Eh, el señor Alonso, este Ernesto, que es Ernesto, es, o sea, fue padre nuevo, nuestro, eh, fue, lo adorábamos Cristian y yo y, y yo siempre le estaré agradecido. Y, y te digo, me toca, ya me había tocado en el teatro, pues, estas figuras tan fuertes, tan grandes, de ahí me ve Manolo Fábregas y me lleva a hacer trampa de muerte. A esa te iba a decir porque yo la vi con Jacqueline Andere. Ajá. Y me, me quedo sorprendida porque hay una escena donde te ahorcan. Ah, es que le sacaba sangre. Sí, y empieza a chorrar la sangre. Y dije, lo están matando porque se vea tan real. Que uh -huh. nunca... Es que era una puesta o sea, en sea, escena. Buenísima, trampada, Buenísima, bueno. yo después la dirigí. Después me hizo el favor Fela de llamarme porque Manolo ya estaba enfermo y querían reponerla. Y Qué entonces obra. me habló para dirigirla y yo se la dirigí a Juan Ferrara y a Colunga. Ya otro reparto, otra cosa, todo. y ya en el Manolo Fábregas. Nosotros la hicimos en el San Rafael uh -huh. y tuvo un éxito, que yo fue la primera vez en mi vida que decía, ¿qué es esto? Porque yo ya había hecho con Carmen lo otro, pero en teatros, pues no sé, de, a una fuera de 500 localidades. Este era un teatro de 1500 localidades. Y lo agotábamos de martes a domingos, todos los días durante casi dos años. Buena, buena, Impresionante. Buena. Y ahí buena. me fue muy, muy bien a mí. Y eso me catapultó. Y luego conocí a... Yo no me acuerdo si, si Felipe Casals me conoció ahí o también Blanca me lo presentó, fíjate. Bueno, ya me estás mencionando mucho bueno, a la Blanquita, Blanquita, eh. Pues ya ya Blanquita, me estás mencionando mucho no, a la somos Blanquita. No, amigos y... y hace años que no la veo, no sé de su vida, pero sí fue. Es que te hablo de la gente, yo soy agradecido y gente que no, no recuerdo si fue ella quien me lo presentó, pero, pero él, este, me llama Serga. Ya había yo hecho una película con con Claudio Isaac que se llamaba El día que murió Pedro Infante. Mm -hmm. Pero era una película como independiente, como ya, ¿sabes? Sí. Pero Felipe me lleva a ser bajo la metralla y me gano un Ariel con esa película. Y esa película me lleva a mí a hacer cine a Venezuela, a Argentina, etc. Y empiezo a hacer cine también y me gané La Diosa de Plata dos veces y, y, y Heraldos, me gané muchos en las novelas. O sea, la verdad es que no puedo estar más que agradecido porque... Aparte de trabajar con grandes directores como Felipe Casals, por ejemplo, que es para mí uno de los grandes directores de este país, con él hice tres. Hice Bajo la Metralla, hice El Tres de Copas y La Furia de un Dios. Dos de ellas con mi súper amigo, al que quiero y admiro muchísimo, Alejandro Camacho. El Ay, canito. el canito que ya vino también. Ajá, con él. Hicimos dos. Bueno, y con el maestro telenovela... En... Imagínate, de señor productor teatro, en televisión con Ernesto. Después, de Ernesto me moví y me llamó Pimstein, que es donde conocí a Cristian, haciendo Soledad. Pero tú andabas con Rebeca Jones, ¿no? Sí, yo anduve con Rebeca un tiempo, sí. Anduve tres años con ella, antes de, de que ella o sea, no anduviera con Camacho. Ella dice... Después leí que ella me puso los cuernos con camacho. No lo sé. <risa> Pero lo perdón. ¿Ustedes te pintaron el cuerno? No sé, no, no, seas chismosa. <risa> no, yo no soy <risa> chismosa. Yo estoy <usted> preguntando. <risa> alguien. Es que el de otro día lo vi algo así. Ya sabes, estas sí, cosas que sí, escriben sí. así en internet. Y que. ¿Qué que yo le puso. Y dije, oh, Nunca me enteré. Ay, caray, nunca, nunca me enteré. Yo un día llegaba de Venezuela de hacer una película y iba a ser el tres de copas con Camacho y, y Camacho que era éramos amiguísimos siempre fuimos amigos y, y seguimos siendo tipazo. amigos lo quiero muchísimo es un tipasasazo y este y él me dijo así en cuanto nos encuentro me dijo oye te quiero decir ando con Rebeca pero tal, tal. ustedes ya habían terminado no, sí yo tenía un ah, año que bueno. ya no andaba con ella pero después ahí por ahí salió esa cosa de que ella que me puso bueno, pero ya ha pasado, ya. No, no, ahí somos hermanos, así que entre familia todo queda bien. <ríe> Joder, ¿Me entiendes? Qué... O sea... <ríe> <ríe> pero sí, a, a, estu, estuvimos tres años juntos. Y luego conoces a Cristian. Y conocí a Cristian ahí en, en esta... No, fíjate que no, éramos amigos. Mira qué curioso. Eh, Rebeca y yo y... No quiero hablar mucho de eso por no lastimar por eso ¿no? a, eh, a, a tú, mi amigo Camacho ni nada de eso. Nah, pero nah, pero nah. bueno, ella y yo y Cristian y su novio, que era en ese entonces su pareja, porque creo que hasta vivieron juntos, era eh, Jesse Cransberg. Un, una persona que no tenía... Un empresario. No tenía nada que ver con esto. Entonces salíamos juntos. eh, Yo les enseñé a bucear a los tres. Ahí qué porque yo buceaba muy, muy bien. bien, porque, pues, digo, mi hermano en Cancún, el más grande ingeniero electricista, él fue de los que electrificaron Can la primera zona, los primeros hoteles de la zona hotelera de Cancún y luego se encargó mucho tiempo de administrar los cables submarinos que alimentan Cozumel Isla Mujeres. Entonces yo iba mucho allá y con sus buzos, pues, aprendí a bucear. Y entonces después con ellos nos íbamos a bucear y así. O sea que... Todo tranquilo. O sea, todo ocurrió como tenía que ser, pienso. ¿no? Esto que hablas del destino, destino, pienso que así pasó. Yo creo que Rebecca y Conachson o fueron, porque están separados, una super pareja, ¿no? Eran el uno para el otro, la verdad. Y tuvieron un hijo precioso, divino, es un, un músico, no sé qué toca exactamente, pero no sé que es músico, que estudió en Nueva York. Así que, pues, todo bien, ¿me entiendes? Eso... Hasta hasta ahí ya fue que yo conocí a Cristian, eh, todavía fuimos amigos, yo creo que un año, eh, más, no sé cuánto, mucho. Y, y Pero llegó un momento en que yo ya no estaba con Rebeca y ella y yo hicimos suba, eh, producciones. Sí, me acuerdo. Que duró muchísimos años, primero producíamos puro teatro. O sea, primero fueron cuatro y se hicieron suba. Ajá. Y después ya fueron. Eh, y, y después nos hicimos novios. Novios. Luego amantes. Y luego amantes. Y luego marido y mujer. Marido y mujer. Y luego padres de nuestros dos hijos. <risa> y luego se murió. Porque pues, la vida es cruel, ¿no? La naturaleza es cruel. Bueno, dicen. Puedo decir una mala palabra. Claro, ahí te haya dicho todas. Bueno, pues dicen que en esta pinche vida culera. <risa> Un tulipán, el tulipán lo pones tú, tú le pones un tulipán a la vida, tú eres el que tiene que ver la vida linda, preciosa, ¿no? tú tienes que levantarte y, y luchar porque tu vida, primero ser libre, porque creo que el reto esencial de un ser humano es Hasta la de libertad, mismo, ¿no? Sí. Tú, el reto esencial de un ser humano para mí es ser libre, porque solamente siendo libre te puedes amar a ti mismo, y solo amándote a ti mismo puedes amar a los demás, esa es la verdad, bueno, mi verdad. No, pues es que sí, ¿no? así es. Creo que así es, y que por ahí va el asunto, y, y, este, y, y a mí me ha funcionado esto de, y creo que hoy en día México, Latinoamérica y el mundo entero necesitamos gobiernos que, que nos den la libertad de ser, ¿no? y que nos den las oportunidades de que todos partamos, y no hablo ya de mí, sino de nuestros niños, de que yo no creo en la igualdad, no creo. O sea, Churchill decía una cosa que pues, me matarán muchos, ni modo, pero él decía, pónganme un comunista a manejar el desierto del Sahara y en muy poco tiempo se va a acabar la, are la arena. Y creo que por ahí va la cosa, porque no puedes igualar el mundo, ¿no? es imposible. No somos iguales todos. Hay una gente que, a unas personas que les gusta trabajar y otras, no. y otras no. Y otras les gusta vivir de lo que pueden, etc. Entonces, no. Que partan de la misma meta. Eso sí, todos tienen derecho a comer bien, a estar bien alimentados, a tener un techo y a tener educación. Son tres valores importantísimos que creo que el gobierno debería de ocuparse de ellos, nuestros gobiernos, ¿no? para que le den oportunidad a toda la niñez de partir. Fíjate, por ejemplo, los niños que ganan los concursos así raros de matemáticas o de robótica, o este, vienen de las escuelas de gobierno. De gobierno, sí. No son de las escuelas de paga y todo. Entonces te das cuenta que ahí, en esa niñez, hay valores muy grandes, hay tesoros muy grandes para que hagan crecer no solo sus vidas, y sus familias, sino sus países también. Entonces creo, creo que por ahí debe ser la cosa. ¿no? Pero y además, parto tú has sido una, pues, un ejemplo de todo lo que estás diciendo porque no has parado de trabajar. Y porque me acostumbré, como hablábamos, yo vengo de trabajar desde niño, yo vengo de una familia de 10. Entonces, ahora sí, ahora sí que vengo de, de una yo, yo sí vengo de una familia mira, me acabo de dar cuenta ¿eh? Ya voy a ir a, a Sojón no, ejemplo. voy a ir a Sojem este, claro yo sí vengo de una familia de 10 este, y yo soy el 10 este, no yo sí vengo de una familia que, que sí tuvo que pues buscar individualmente cada uno de nos, nosotros que afortunadamente a todos pues les va muy bien este, entonces, ¿pero por qué te iba a decir eso? Se me fue por el 10. Porque tú, ¿Por qué tú? Porque eres un hombre de bien Entonces, pero aquí el asunto, yo, como platicas de tu familia y de todo este amor, yo creo que lo que tú también buscabas dentro de todo este medio artístico que de repente es frívolo, es trivial, es medio huequito. Ah, mayor, sí, por y, la consistencia del eh, trabajo. tu familia. Y la consistencia en el trabajo. Sí. Y que te casaste con una mujer trabajadora también, súper sí. trabajadora. Y por eso hablé de eso, de la familia 10. O sea, sí, sí, Mara, exactamente. O sea, yo sí estoy acostumbrado a trabajar y a ganarme la vida. Porque además ustedes no se quedaron en actores, nada más. Y yo me imagino que una pareja que son exitosos los dos como actores, eh, pues se ve muy fácil porque había mucho amor. Y entonces de repente montan, eh, suba hacen, bueno, ya lo habían hecho, pero se vuelven productores. Y luego hicimos Bodmo, empezamos a producir televisión, primero hicimos 28 videoteatros se fueron de Televisa. para Televisa, hicimos 28 videoteatros para Televisa, todos, todos de teatro clásico, llevado a la televisión en su momento. Y luego le hicimos, este, primero le hicimos eh, bajo un mismo rostro, y luego les dimos un éxito que ellos no pueden negar, que se llama Cañaveral de Pasiones. Sí, como que era y nos Hans Soler. A eso iba. Donde nosotros desde el principio, como que una de nuestras ambiciones era ser actores nuevos, que, eh, valores nuevos que encontráramos. Sí, que encontrábamos. Entonces ahí entró, fíjate, ahí se hicieron, lo hace la Robinson, eh, Juan Soler. Te hablo de los que no en ese no entonces no habían hecho. Conocido. Ajá. Pati Navidad. A eh, ti qué bárbara, qué papel. Sí, este... Pues muchos. En la anterior, Lizazo, que ya había hecho algo, pero acá con nosotros, pum, pegó durísimo. Y siempre fue así. Y luego hicimos Caneoral de Pasiones, esta que, te, que estamos hablando, sí. que fue tan exitosa, porque, mira, yo me acuerdo de haber llegado a los 47 puntos de rating. Era muchísimo. No, no, aunque fuera, ahorita sería imposible alcanzarlo. Pero en aquellos tiempos también era muy difícil. Conservar ese pico, sí, sí. No, no, no te quiero decir que fue de 47, no. Pero andábamos a en y pum, pum, pum y subía. Fue muy exitoso. Y ahí fue que llega también la muerte del señor Azcárraga. Que también nos quiso mucho. Y nosotros a él. Y lo respetamos muchísimo y lo queremos. Y yo... Creo que él me enseñó muchísimas cosas hasta morir. O sea, un hombre tan poderoso, tan rico, tan... Tan sencillo. tan Sí, tan humano, porque con nosotros fue muy humano y se portó excelente con nosotros. Y que de pronto él decida irse y dejarse poder, es bien difícil, ¿no? Porque el poder, hijo, lo busca todo el mundo, y más los que ya tienen el dinero, ¿no? Ya no quieren dinero, quieren poder. Sí. Y él... Cuando se dio cuenta de su enfermedad, sus cosas, se retiró y se fue. Y dije yo, wow, wow. Y, y si él no se hubiera... Sí, si te, te lo dejo clarísimo. Si él no se hubiera muerto, nosotros nunca nos hubiéramos ido de Televisa. El problema empezó cuando él murió y se queda en manos ya de, de su hijo y otras personas. Y bueno, pues ellos adquieren otras políticas y, y de pronto él nos había dejado con... Pues nos había dejado muchos años de, de exclusividad. Ah. En ese momento se manejaban las exclusividades y él nos había dicho, pues ¿cuánto tiempo quieren trabajar? Pues toda la vida, pues toda la vida, pues órale, pam, pam. Y nos había dejado ahí un deal que luego ellos empezaron pues, a, a manosear entre abogados y cosas que nosotros no estábamos acostumbrados. Nos llama Azteca y pues nos fuimos a Azteca. Y Azteca nos llama con esa con otra condición, no solo pagándonos bien lo mismo que ganamos acá y pagándonos muy bien, sino diciéndonos y hagan lo que quieran con sus proyectos. Y entonces dijimos, vamos a hacer otra televisión. Pero nosotros ya nos habíamos ido a Grecia. Ya habíamos sacado la televisión, no de los sets, sino del país. Yo creo que fuimos, no sé si de los primeros, sí, quizá por ahí, primeros, ahí ¿no? Ana Martín hizo algo... Que también creo que lo habían hecho en Japón. Con el pecado de Oyuki. Ajá. Que creo que también ya habían ido por ahí a Japón. Pero bueno, nosotros somos de los que vamos a Grecia. Nos dio el permiso el señor Ascarga. No nos dio ni un cinco más. Pero mi hermano Gerardo se movía muy bien. Muy, muy bien. Digo, paramos dos días en la Acrópolis para hacer esa nueva. ¿Quién va a parar ahorita en la Acrópolis? No, bueno, no, ni si el es viaje, posible, ¿Me entiendes? Y bueno, hicimos allá eso. Y, este, así que... Pero te, hicieron chacala, Pero a eso voy. Hicieron, o sea, con Televisa con ya empezamos tequila. como a innovar cosas, porque, por ejemplo, los videoteatros, yo dirigí algunos de ellos, los hacíamos en foro, pero los hacíamos ya con Ultimate, con cosas ya de postproducción. Y, y entonces te, Azteca nos dice, pues vénganse, llegan lo que quieran. Entonces nos vamos. Elisa y su esposo, Juan David, estaban preparando la chacala. Juan David y no la sueltan. Y nos emposabanla. Y entonces la coprodujimos con ellos. Fue nuestra primera cosa. Después hicimos El Candidato, Azul Tequila, La Calle de las Novias, Agua y Aceite. O sea, hicimos cosas que era lo que nos interesaba hacer. Hacer una televisión más moderna. Eh, más fuera de, de los foros, ¿no? con temas diferentes, ya que no fuera el puro melodrama, ¿no? sino tratar de, me, de meter otros géneros. El candidato, por ejemplo, que, que yo la protagonizaba, pues este, le daba seguimiento al proceso electoral de Fox y La Bastida. Y fue un exitazo para, para Ricardo, eh, políticamente le funcionó muy bien porque pues, nunca se había visto algo así. Nunca habían hecho una novela que, que hablara de esas cosas. Pues, no y, y lo mismo La Chacala. Bueno, La Chacala ya Ernesto había hecho el maleficio. Y nosotros traíamos, yo creo, que esa escuela de Ernesto. Claro. ¿no? Como esta cosa, esta diferencia entre Pimstein y Ernesto. ¿no? Pimstein era como el popular. ¿no? como Sus novelas eran muy exitosas y eran muy populares. Y Ernesto tocaba cosas muy distintas, con, con una estética diferente, ¿no? C eh, culturalmente hablando, pues, él tenía otro nivel, la verdad. Sí, sí, o sea, sí, sí. Él venía de Novo y todos estos intelectuales de su época y conocía mucho. Bueno, eh, yo, yo pienso que entre Ernesto, eh, don Luis de Llano Palmer y Antulio Jiménez Pons, Inventaron la, tele, la televisión, la telenovela, vamos. Son los es que lo inventaron. Y cada uno aportó sus diferentes cosas. Yo a don Luis de Ana también lo, lo quiero muchísimo, le tengo un gran respeto, porque aprendí mucho con él cuando hicimos los, los videoteatros. Él era el jefe de todo eso. Me di cuenta de su cultura. Y este. Pues grandes maestros siempre. No, bueno, y grandes Y, a, y, trabajos, y eso pues también te... nos llevó. Pues finalmente Azteca, y, ¿no? Y, hacer... y luego ya en el 2000, cuando terminamos nuestro contrato con Azteca, ellos eh, nos bajaron una novela que se llamaba Agua y Aceite, porque tocábamos temas ya muy fuertes para ellos y para ese momento, según ellos, lesbianas, homose Ay, homosexuales, gays, y, cosas, y querían que quitáramos y eso, y dijimos no, no, no, no. No, no, no es no la novela, es pues nos es presentamos viendo, esto pues. y ustedes nos dijeron que era así y asado. Pues no, no, no, no. Y bueno, ellos eran los dueños de la empresa y decidieron bajar la novela y nosotros irnos de la empresa. Porque fue así, ¿no? Eh, a mí Elisa en un momento me dijo, Humberto, no es para tanto. Digo, bajamos esta pero subimos otra. Le dije, no, no, no. no. Me dijo, son negocios, le dije, sí, por eso. Sí. Me dijo, ¿y, ¿y esta es nuestra empresa? Pues sí, esta tu empresa, le digo, y nosotros somos los dueños de nosotros mismos. Cuando terminamos nuestro contrato? Marzo, marzo, pues, pues chao, gracias, como amigos, ¿eh? Porque ella siempre fue muy generosa con nosotros también. Nosotros hemos tenido esa suerte, Cristian y yo. Nuestros jefes, eh, cuando teníamos jefes, porque muchas cosas no teníamos, nosotros éramos los jefes, siempre fueron muy generosos con nosotros. Así que yo no tengo nada que reprocharle ni a Televisa ni a Azteca. Les estoy muy agradecido porque hicimos una gran carrera gracias a ellos también. Así que la vida sigue y continúa, ¿no? Y ahora mis hijos pues, han agarrado esa estafeta, ellos hicieron Addiction House, y eh, con Addiction House pues, han producido ya una película en Nueva York, eh, produjeron eh, una obra de teatro aquí en México, y ahorita produjeron para Amazon Prime Video lo de Cómo sobrevivir soltero, ya están haciendo la temporada 2, creo que van a hacer la 3, entonces, bueno, pues así, hasta aquí, así es. A mí sabes que me gusta mucho, Humberto, que sigues hablando de Cristian en presente. O sea, sí, que Cristian está, sí. porque Cristian y yo seguimos, hicimos... Sí, o sea, porque, porque Cristian está aquí. O sea, para mí no, sí, o sea, los cuerpos pues son vehículos, ¿no? Pero... Pero, pues, ¿quién te va a quitar el amor, el cariño, las luchas que tuvimos, los esfuerzos que hicimos? Todo eso pues, está aquí, en mi corazón. Es parte de mí. Mente. Eso ya es imborrable. Eso. ¿Me explico? No, no tiene... O sea, no hay por dónde buscarle, porque luego me pregunto Y a mí, además, yo tengo eso, ¿no? Que, curiosamente, fuimos a Perito Moreno con mis hijos creo que hace dos años y ya ves que allá se deshiela y todo pero tienes que ir en una época en especial para el deshielo que casi creo que es el verano nosotros llegamos en invierno pleno invierno que no se de, no se caen los pedazos de nieve y de pronto bum se desprendían pedazos y Sebastián me dijo un día mira sí sabes quién es no entonces la hemos estado siempre viendo en cosas no que nos ocurren y que decimos ahí está o sea siempre se nos aparece Rentamos un día, nos fuimos por ahí a, a vacacionar a otro lugar y alquilamos una casa muy linda y de pronto apareció por ahí un colibrí. Y a mí, curiosamente, fíjate, yo venía de hacer una serie, no recuerdo cuál, y los técnicos, Cristian acaba, acababa de morir, me hicieron un colibrí, de estos que hacen así con pajita sí. y me hicieron un colibrí y me, me escribieron una cosa muy bonita, que los colibrí son almas, que sí. no sé, ya no recuerdo exactamente el concepto. Que vienen a ser, pero se presentan. Que se presentan, no, no, ¿no? Exacto, Ajá. no recuerdo las palabras, pero el concepto sí. Y y este y bueno, nos encontramos ese colibrí, nos acompañó todo ese estadio. Y, y nosotros creemos en eso, porque de pronto a mí me ocurren cosas y digo, ¿Mm? o sea, es como si su presencia está ahí, ¿no? Aunque no necesitas tampoco eso. Está aquí. Alguien me preguntaba eso yo, y yo. Cristian está en mi corazón y ahí va a estar siempre. Y ese lugar que ella ocupa, ahí está, listo. Está tatuada, más que tatuada. ¿Cuántos ¿no? años fueron juntos? Estuvimos 36 años juntos. Y ahora total. sí, hasta que la muerte lo, que los separó. Hasta que el nos cuerpo, separó ¿no? la muerte, sí. Y aquella boda donde llegaron cualquier cantidad de fans. Porque Cristian... En una entrevista que tuvo, se le ocurrió decir dónde nos íbamos a casar. Y estábamos terminando una novela bien exitosa que era eh, de pura sangre. Entonces la gente creía que era como la continuación de la novela, yo creo. porque había escena de la novela, Sí, no. porque nosotros nos habían, nos habían prestado Polanco. un coche. Sí, nos habían prestado. Y además, fíjate, qué bueno que lo vistes. Porque en la iglesia de San Agustín, sí, que es así, ¿no? Enorme. Tipo gótica, así Ajá, impresionante. Preciosa. Y me acuerdo que llevamos a Ernesto. Aquí no, y dijo, mijito hijito, pero esto no lo vas a llenar. <risa> quería que se llenara la boda. Y le dijimos, pues no se trata de llenarla. Queremos casarnos aquí. Pues bueno, hagan lo que quieran, pero se va a hacer vacío esto. No, hombre, no pudimos ni llegar. Nos habían prestado un Rolls Royce de un amigo de mi hermano mayor. Y este, era de los años 20. O sea, hasta con chofer, no lo prestó porque no quería que lo tocara nadie. No pudimos llegar. Había ambulancias, este, bomberos, cosas afuera. Ya es que hay una rotonda, un parque. Sí, sí, no, no, no, no. Estaba invadido de gente. Y la iglesia ya estaba invadida de gente. Y este, y llegamos. Decían, oh, ¿qué todo? pasó? No, es que se casan Cristian y Humberto. Ah, nosotros somos. ¿Podemos pasar? Ese? No, ya no pueden pasar. Nos bajamos del coche ese y nos metieron en un Volkswagen por atrás. Y como a Cristian le había regalado su vestido de boda... Eh, Ernesto que era, era un vestido así es eh, que era el vestido con el que ella se había casado en bodas de odio entonces era un vestido muy lindo y se lo regaló y se casó con el vestido, entonces me acuerdo que nos metieron por la sacristía y la gente estaba así pero abarrotada ahí adentro, Parecía si hubiera o sea, si Jesús nos hubiera sacado a latigazos como a los fariseos porque la gente <risa> estaba arriba de las de estas y ya sacaba acá <risa> y Cristian entró por atrás o sea, entramos por atrás y era ya pues llegar al altar y dijo, ¡oh no! porque había una señora que cuando fuimos también a hacer los trámites ella se encargaba del coro y de no sé qué Amab muy amable la señora no, no recuerdo su nombre desgraciadamente para decirlo pero, pero nos dijo, no yo les pongo un cuarteto y un coro y no sé qué y entonces Cristian su vestido, el coro y el cuarteto Dijo, ábranse, por favor, ábranse. Y pues sí le hicieron caso, la gente. Le dijo, ¿saben qué? Me voy a casar, denme chance. Ábranse porque quiero caminar con mi vestido. Y ella lo que quería era caminar con su, con su vestido, vestido hasta su llegar al... al vestido. Y así lo hicimos. Y bueno, nuestros padrinos fueron Carmen Montejo, estuvo esta... Mmm, Silvia Pinal, eh, Manolo y Ernesto, eran nuestros padrinos. ¿Y nunca, nunca te dijo nada de que sí se llenó? No, ya no, no me dijo nada porque es, es una anécdota maravilla. Llevaba un smoking, ya ves cómo se vestía Ernesto. Todo pisoteado acabó. Llevaba un, un smoking que era como de puras, puros ojos de los de los pavorreales, de las plumas Ay, de los ya. pavos reales. ¿no? Pues yo en un momento dado así volteé y lo veo que se le había caído un sirio, así, en, de la gente que empujaba, se le cayó un sirio y le habían manchado Toda su... su... <ríe> <ríe> sí. Entonces yo creo que ya no dijo nada. No, se ya, fue ya y se no cambió. Bien, ya, bueno. Se fue y se cambió y afortunadamente ya no sabían dónde era la recepción, la, la, la cena. Y, y fue una cena más en petit comité con... No sé, fueron como 200 personas máximo, pero todos del medio, así de actor. Fue muy linda nuestra boda, muy linda y rara, caótica, extraña. Pero inolvidable. Inolvidable para nosotros porque sentimos el cariño del público. Y te juro, Y qué Mara, mejoras invitados que toda la gente que los seguía y que los veía y que, y que estaban enamorados de esa historia de amor. Eso era lo que te iba a decir y lo agradezco profundamente, que yo desde ahí no he perdido el cariño del público. Yo ahorita donde ande, pero además te voy a decir una cosa, en el país en el que ande trabajando en Latinoamérica, me reconoce. Y hoy en día, y, pero además me tratan muy bien. Entonces digo, wow, qué, qué tesoro más grande, ¿no? Aparte de hacer lo que te gusta, pues ser un privilegiado de vivir vidas alternas como actor, tener el, el amor, el cariño de tanta gente, es maravilloso. A Cristian y a mí siempre nos respetaron, siempre nos dieron lugar, eh, nos ofrecieron su cariño, nos lo siguen ofreciendo a través de mi cuenta de Instagram, nos siguen muchísimas personas. Y este y yo subo una foto de Cristian con algún poema para hacer un homenaje, porque yo lo que pretendo no es que esté llorando y escuchando, no, lo subo por por darle al público un recuerdo más de Cristian y subirla lo más bella posible, ¿no? Como ella era, y le pongo siempre un lindo poema, ya sea hecho por mí o, o, o sacado de alguien, y, este, y, y los comentarios de verdad es que eso, y además, ¡fum!, los likes son así impresionantes, ¿no? Cuando sube a, subo a ella, cuando subo yo, se bajan. Pero no, es, es, que, es que Cristian era muy simpático, que me imagino no, las, las y, y, y la, las mujeres y la adoraban ustedes. las mujeres iban con mi compadre, con Tomás el peluquero ah, ¿no? sí. iban y le decían, quiero que me cortes como Christian baja o sea la adoraban y, y la esperaban y ella lo sabía por eso era así es que era muy y, y, y la seguían en cuanto a cómo se vestía, qué se ponía qué, ¿no? elegante, elegante era, era muy, muy elegante, pero muy linda y muy buena actriz pero sabes que también ustedes como hombres eh, eh, cuando Informaron que ya Cristian había partido, fue de una forma tan respetuosa hacia los deseos de, de, de la de de la Christian, mamá, de sí. la esposa, de la mujer, porque todo el mundo preguntaba de qué falleció. Cristian no quería que nadie supiera. No quería eso nada. Que... A Cristian no le interesaba hacer un circo de su de, de, ni de su enfermedad, ni de su muerte, ni de nada. Cristian siempre fue una persona muy congruente con su vida. Sí una persona muy inteligente, yo, me dicen, ¿y qué era lo que más le gustaba a Cristiano? Su inteligencia como mujer. esta sí era una mujer empoderada. O sea, de verdad que era una mujer adelantada a su tiempo en sí. ese sentido. Porque todas estas mujeres que tienen razón y que se han metido ahora en estas cosas y, y, y del empoderamiento, y que de pronto pues unos, unas se van por otro lado y otras por sí, pero, pero bueno, hay que respetarlas, ¿no? Pero yo sí te digo que mi mujer, de su época, era una mujer empoderada, totalmente. Es como si hablaras de María Félix o de estas personas. Y no estoy queriendo equi este, no, equiparar no, a no, una no, con no, otra no, en sus no. carreras, no. Como seres humanos. Es más, Cristian tenía un, un cinturón que tiene un nombre, que usan los gauchos en Argentina, que se lo regaló María Félix cuando hicimos uh, De Pura Sangre con Enrique que era un tipazo y Cristian se llevaba estupendamente con él y un día le habló María Félix, le dijo te quiero conocer quiero que vengas a mi casa y fue y salió con ese cinturón que, que se lo regaló María pero creo que, que deben haber platicado muy rico porque eran dos mujeres muy inteligentes, muy echadas para adelante, ¿me entiendes? y, y maravillosas porque pues eran un sol, ¿no? o sea Divas, gente que, no divas, gente que te impone, que dices, wow, qué, qué personalidad tiene esta, esta mujer. Y luego, si son inteligentes, pues mejor, ¿me entiendes? Me, oh, oh, vamos, es un plus. ¿Y cómo te has sentido después de su ausencia, Humberto? Porque si tuviste un momento de molestia con los medios, porque. Sí. Empezaron a, a, a liarte con otras mujeres, en fin. He pasado por muchos ciclos, mira he pasado por muchos, muchos ciclos, porque los más importantes de lo que tú me dices son los míos personales, ya los que me han ligado que con una tipo, con la... Digo, no voy a decir nombres porque no quiero afectar a nadie no, no, ¿me y lo más chismoso y no, sí, no, no, no, no y no voy a decir, pero sí me han pegado a una o a otra porque trabajamos juntos o porque somos amigos de verdad y, no y vamos caro. a comer, no, no y digo, vamos en aquel entonces, porque pues bueno, era muy reciente la muerte de Cristian, pero es Ahí donde ellos tendrían que haber valorado la amistad de los seres humanos. Es cuando te, se te acercan personas que son como la discreción de todos. ¿eh? Y, y, y, y, eh, no, y el hecho de que, ojalá te pudiera decir los nombres, pero no quiero decir nombres para no a nadie, pero de esas personas que se te acercan y que todo en su interés es que no te sientas solo, en qué te puedo ayudar, vamos a comer para que no estés así, bate, Era eso. Como lo sigue siendo, ¿eh? yo sigo saliendo con amigas mías, muchas, no una, muchas, bueno, no muchas, porque no tienen ah, una Ojalá fueran un, muchas. Un puñazo, pues no, ¿verdad? La neta, ojalá fueran muchas. No, son un puñito, pero son mis hiperamigas y como tengo hiperamigos, también. también. Y les agradezco profundamente su amistad de siempre, de toda la vida, y me, bueno, la vida continúa, te digo, pero si pase por ciclos. Pasé primero por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste, muy enojado, ¿no? de no poder creer como una mujer tan bella, tan inteligente, tan sana. Cristian no Cristiano, fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, era bailarina. Muy Su madre, Adela Damova fue prima bailarina de la Escala de Milán, y, y del Colón, de, y bailó con Yuryev, o sea, una señorona, así, bailarina. Entonces le inculcó a Cristian eso, y Cristian, pues, hacía siempre sus... Fue bailarina, pero no profesional, pero entonces ella hacía su... Se tardaba mucho, yo hasta le decía, bueno, ¿qué onda ahí con el training o qué? Porque, porque regresaba cuatro horas después, ¿me entiendes? Yo decía, ¿cuatro horas de ejercicio? Ajá, ¿cómo no? Así, ¿no? ¿Pero de... no era celoso? No, ah. nomás la cuestionaba. <risa> okay. Yo así de... Cuatro horas, Cristian, me decía, hago barra. Y ya, la barra ya te llevo un rato. Barra hacía. Sí, sí, sí. No, sí no, no te estoy albureando. ¡No! <risa> hacía barra. Y luego... <risa> hacía su... <risa> su de esta clásica. Ay, Dios. Y luego después... Que spinning, que el otro... Pues tomaba clases, ¿no? Como no, ya no sea nada. ella Ella, fíjate que ella sí, sí se retiró. ¿Qué serían? Pues no sé cuántos años. Cuando nos fuimos a Miami, ella dijo, no me separo de mis hijos. Me dijo, Estados Unidos es muy peligroso para la edad que tienen mis hijos. Vete a trabajar tú. Y yo me quedo con ellos. Pero Cristian una y una. Como le hacemos siempre. Pero me dijo, no, aquí me quedo yo con ellos. Entonces yo creo que dejó unos cinco años fácil, fácil sin hacer nada absolutamente, siendo ama de mamá de sus hijos, porque no era la ama de casa tampoco, ¿no? pero ah. a mí nunca me hizo de comer, <risa> <risa> me hacía de comer muy rico, este, pero, pero vamos, sí se dedicó en cuerpo y alma a sus hijos y dejó la actuación un buen rato hasta que regresó creo que a Televisa o a Telemundo y e hizo todavía dos o tres cosas, pero vamos, era una mujer así, y, y fue congruente con su vida y siempre nos lo dijo. Cuando ya supimos que estaba enfermo etcétera, dijo, no, de esto es aquí y aquí se queda y chao. Y así se quedará siempre, ¿no? Porque eso, pues, es eh, respetar, primero, la decisión que ella tomó, y segundo, pues, el amor que le tenemos, mis hijos y yo, pues, somos una tumba, ¿no? Es... No hay más, se murió, punto. Y entonces sí, yo sí pasé ciclos, te digo, pues primero de tristeza, de no comprender, de enojarme con todo lo divino, ¿no? Todo esto de decir, bueno, cabrón, entonces, ¿no? Ocúpate, haz algo, ¿no? Y dices, no. Entonces, es cuando te digo, la, la naturaleza es cruel. Hoy lo veo como, como yo, muchas épocas de mi vida, o una gran época de mi vida, estudié mucho a los ex, existencialistas franceses. Eh, creo en lo que Jean Genet decía de la inversión de los valores y todo esto, ¿no? O sea... Uno tiene esa capacidad de, de hacer que, que si la vida es cruel, tú le pongas un tulipán, ¿no? Y, y yo pienso hoy, y yo digo, ¿por qué se tenía que morir Cristian, no? Tan joven, tan bella, con todo lo que ya hablamos de ella. Y digo, bueno, ok, yo puedo hacer una metáfora de eso. Y decirte, bueno, es que a lo mejor Dios es ese gran cazador que está esperando, ¿no? Y nosotros somos sus abuesos. Y a él no le importa la presa, ¿no? Le importa la búsqueda, la angustiosa rebúsqueda. Y luego te suelta, ¿me ¿no entiendes? Pero es un jardinero. Y yo pienso que de su jardín, egoístamente, cortó la mejor flor. Dijo, no, yo esa flor la quiero en mi jarrón. Y se la llevó. Y digo, pero quiero pensarlo así, dije, se llevó la mejor flor que tenía, no más que a mí me jodió, y a todos nos, a mis hijos, y a todos los demás, ¿no? y a ella, porque era muy joven. Pero bueno, si lo conviertes en eso, dices, bueno, ok, se llevó lo más lindo, no la dejó envejecer, no dejó que esa flor se marchitara, y eso está padre. ¿No? Porque yo mismo de mi vida no quiero llegar a la edad en la que me marchite. ¿no? Me quiero llegar a la edad, me quiero morir en, así como estoy ahorita. No, no quiero irme haciendo viejito y cada vez más jodido y, y ya sin moverme. Y entonces que me ayude quién sabe quién a quién sabe qué. No, no yo creo que tenemos un tiempo y que tenemos que entender claramente que a eso vinimos, pues es lo único claro que tenemos cuando nacemos, claro. que nos vamos a morir. Vamos a morir? El, el problema es cómo nos vamos a morir. Sí, si la gente no le tiene miedo a la muerte, si no le tiene a la cómo? Entonces yo creo que si, si evitas Bueno, mi mamá tiene 94 años, es un trompo, está divina. ¿Tú estás bueno. entero, Humberto. No, sí. Yo te entero ¿Sí? y el, la zorrita, no, no, la zorrita no. El zorrito la zorrita el días. Y la zorrita, ella era mi zorrita. No sé si era plateada. Sí. Pues, Me sorprendió mucho verte en ese papel, sobre todo, porque si haces una, digamos, ves tu vida y ves la vida de, de este hombre, de Ramiro. De Ramiro. Que es, que es el amor de su vida quien se fue, ¿no? Y no pensaba... Tener a nadie más. Ajá, sí. Y de repente se encuentra con. No que sea tu caso, porque yo te veo tan tranquilo, tan en paz, tan. Pero ya... sí es. Fíjate que acabas de hacer algo muy interesante que no lo había pensado, ¿eh? El decir, ¿y ¿cómo este señor tan moralista y tan. No, de costumbres, que bueno, a mí lo que me interesó de ese personaje realmente fue. El che. No, es cierto. No, el papel, <risa> sí. pero el verde. <risa> el papel verde, los dólares. No, no, no, cuando me hablaron de todo eso y le dije, pero no me va, y te lo, creo que te lo estaba platicando aquí atrás de cámara, este, y ya no te platiqué esto, que a mí lo que realmente me convenció fue cuando me dijeron la relación que yo tenía con mi nieta, sí. que era una lesbiana que después es trans, y que este señor lo acepte por amor, Dije, wow es un personajazo. Es un personajazo. Lo voy a hacer. Y ahí me entregué a eso, a, a tratar de hacer a Ramiro así. Pero fíjate lo que acabas de decir. Es interesante. Este señor, que es tan moralista, tan costumbrista, tan todo esto, termina enamorado de, de una, una niña de que una es de la edad de, de, su hija. de su hija. Y su hija después se pelea conmigo. Mi hija se pelea conmigo. La Reme. La Reme. Se quiere pelear conmigo porque ando con su amigo. Y le digo, ¿y tú qué? Si tú traes aquí una banda de tipos, aquí ya traes como 16 enamorados. Entre el médico, el, el, el médico, músico, el, músico el padrote, el otro. <risas> todos, trae de todos. Pero, pero bueno, lo interesante es lo que acabas de decir. Sí, curiosamente este señor que está como desahuciado en el amor, sí. encuentra el amor en una niña... Que lo que busca primero que es. loca como, por él! Sí, y que ese, ella, por zafarse de esa relación dañina que tóxica, tenía, horrenda. tóxica, ¿no? Que, que tenía con su pareja, me encuentra a mí. Y le gusta el olor al aceite. Sí, <risa> mi zorrito y grasoso. plateado. Yo le digo, ya, yo claro que te afino lo que quieras. O sea, <risa> ya te hago el cambio de aceite y todo el servicio completo. <risa> <risa> y todavía van a ver la posibilidad de tener hijos. Ajá, esa es una ocurrencia de ella, porque yo digo, pero sí, pero fíjate lo que piensa, a, todo lo Anthony piensa. Anthony Quinn. Tuvo hijos a los 83 años. Tuvo un niñito a los 83 años. No sé qué pasaría con el niñito. Ojalá no, pues, que esté muy bien. Porque estás muy grande para tener hijos, ¿no? 83 años. No, pues ya. Y estás loco, ¿no? Digo, no sé cómo lo haría, pero 83 años. No sé años... si sabes cómo lo haría. No, no, me refiero, <risa> no, me refiero a, su, a conscientemente a decir, tengo 83 años, ¿quiero tener un hijo? Y quizás sí, dijo, yo me le voy a morir. Pero estás condenando a ese niño a que va a vivir sin papá. Sí. Sin su papá orgánico, este, biológico. Biológico. ¿no? Porque los padres también son los que los educan. Tampoco es que tengas que tener un papá biológico. Pero sí es como algo de pensar, ¿no? Pienso yo. Entonces, bueno, eso que hiciste, ese, esa analogía, pues va de acuerdo con, un poco con la vida, ¿no? Yo no estoy buscando nada. Me lo han preguntado mucho. Pero entonces usted se enamoraría. Yo no te eso? lo pregunto. Simplemente... pregúntame No, Humberto, se me hace como Pregúntame, una pregúntame si me enamoraría. O sea, a lo mejor sí, ¿no? ¿Te enamorarías tú así? Lo que pasa es que yo no me podría enamorar. Si yo tú digo me preguntas que, no, a no, mí, yo no te lo preguntaría, ya porque... nadie cabe en mi corazón como Christian, ¿Me Exacto. entiendes? Ya tendría que entender esa otra persona que nuestro amor va a ser diferente. Yo ya tengo hijos. Yo ya tuve una... Yo ya, yo ya conocí el amor, afortunadamente. Exacto. Porque la vida sin amor no tiene no sentido. No tiene sentido. ¿Me entiendes? Entonces, yo afortunadamente, yo ya lo conocí. Y ahora me puedo divertir. <risa> <risa> Con ahora todo el permiso. Muy bien. Con todo Con el permiso. La y que si me paparatean, pues que me paparazcen. Exacto. El otro día me paparatearon. ¿Con quién? No te voy a decir pero me paratearon. Y, y... ¿Con quién me dijiste? Y tenía un año... No, no, que no, ver... no, ni salió, ¿eh? Nada, porque te voy a decir, ahora afortunadamente, se lo voy a decir, y, y tengo al paparazzi así tomado y todo, sí. todo. Pero, pero afortunadamente yo dije, ¿qué buscan estas revistuchas? Pues eso, ¿no? El escándalo y mezclarte, porque cuando me hicieron aquello en aquel entonces, sacaron besos y cosas y todo era de la novela que estábamos haciendo no tenía nada que ver con la realidad lo que ellos tomaron de nosotros fue pues, salir del restaurante subirnos a la camioneta e irnos punto ¿me entiendes y todo lo demás lo inventaron la de, de la ellos serie. y que si yo y que si la edad de ella y la mía y que el resto hasta ella le hicieron como 10 años o 20, más chiquita que yo. Digo, sí, no, que edad. no, que ella. No, que ella. No que yo. Pero, pues, ¿me entiendes? Pero bueno, no importa. No importa. Sucedió y fue de muy mal gusto. De muy mal gusto porque Cristian tenía muy poco tiempo muerta. Y, y ya. ¿no? Y luego tiene que pelearse con los periodistas. Y eso está mal. Pero, ¿Y nunca ha sido costumbre tuya? No. yo no, Ni de escándalo, ni de nada. Pero cuando vinieron a eso y, y me enfrentaron, yo sí les dije, bueno, es que hay periodistas o supuestos periodistas, porque no son ni periodistas ni reporteros, son como perros. Les gusta leer traseros y los traseros huelen mal. ¿No entiendes? Y no se lo digo a todos los compañeros periodistas, porque no todos son lo mismo. Hay unos que así son y ya. Y hay unas revistas que se dedican a eso, que eso es lo que explotan. Entonces, y uno cae ...víctima de esas cosas... ...a lo que iba es... ...hoy afortunadamente como este programa... ...tenemos las redes... ...entonces yo lo que hice... ...fue subir inmediatamente... ...a mi Instagram... ...un story... ...de... de ...la chica con la que estaba... ...en el restaurante en el que estaba... ...felicitándola por... ...por, su, por, por una cosa que está haciendo... Y ahí está, pa. O sea, ya si sale ¿Pero? la revista o no sale. Yo ¿Qué? creo que no salió porque ¿Marca? la revista sale en los martes y eso me lo hicieron el sábado, creo, no me acuerdo. Así que yo saqué eso primero pero... y a lo mejor les gané la primicia. Así que, por favor, ¿Tú yo puedo ser reportero, también? pero no voy a hacer ese tipo de reportajes. No, mira, fui con el paparazzi, así con la, con la de esta, y le dije a eh, dime tú, él y su hermano. El hermano cobardemente corrió. O sea, después de dos palabras que nos hicimos así, yo, así, esto, no sé, y se fue. No sé si pensó que le iba a pegar, yo no le iba a pegar a nadie. Iba a, a, fui a decirle al tipo, ¿qué quieres? ¿Qué ¿Quieres digo? que me quite la máscara? Para que me veas, me hagas un buen close-up. Ponme luz, sí, cabrón. Pues, para que vea, o sea, ponme vea, luz vea, así vea, como vea, pone bien, Mara. Bien, bien, bien, luz, bien, ¿no? bien zorroque, Pero bien fíjate, lo que, plateado. fíjate lo que le ofrecí y él no, no, no entendió. Le dije... No, pues ya no, eres no, nota. No, hagan la, no, no hagas, no, hagas, no les vendas la foto, hazme una entrevista y ya cambias de paparazzi a reportero, no, pero, te estoy dando el chance pero, de que te hagas reportero, no párate conmigo nota. y él no me decía, Oscar, no trabajo, no, ya sé que es tu trabajo, Oscar, no trabajo, <risa> le digo, sí, ya sé que es tu trabajo, pero, pero, ¿qué quieres? Oscar, es no un trabajo. Y por eso, pero yo te puedo hacer reportero. mi trabajo? Y dije, no, pues sí, no, que se quede paparazzi, cabrón. Yo creo que hace mejor foco que como habla. Sí. ¿no? O sea, ya. espero que me hayas sacado en foco. Claro. ¿no? Y ya, ¿de qué me pueden acusar? ¿Qué, no, qué, pues qué, es qué? Que no, en realidad ¿Qué les no. importa si salí con una amiga o con un amigo? He salido con... El otro día comí con Ripoll. A ver, ¿y ¿Qué? Y sí, andamos, ¿y qué? ¿Y qué? Comiendo, usted... ¿eh? Andamos comiendo, ¿ah, ah, ah, ah verdad? No lo no, piensan mal. Con M. Con M. <risa> sí. No, mira, yo no te pregunto eso, Humberto, porque eso, eso es parte de tu vida privada. Como fue privado todo lo que sucedió en estos últimos años. Y, y por respeto, porque. Yo los conocí, sé el amor que se tenían y, y al final de cuentas, como tú dices, si tú vuelves a tener una relación, pues ya no tendrán la intensidad, ya no tendrán, porque ya tuviste el amor de tu vida sí, y no se Yo... separaron porque se dejaron de querer, se separaron porque así les tocaba. Así es, exactamente, exactamente. Entonces. ¿qué? eso es lo más grave. Exacto. O, lo, o... Sí, eso es lo más grave y para otros era como la justificación de decir, ah, bueno, pero bueno, pero se murieron hasta que Dios los separó. Pues es que fue la verdad. Pues, sí, bueno. Pero, Mara, por eso te agradezco a ti profundamente, porque, mira, es que hay pasos, yo creo, en, en, en tu negocio, ¿no? Hay gente que son reporteros, ¿no? Otros son gacetilleros, que son los que les ponen los pies a las fotos, ¿no? Son gacetilleros, nada más. Hay reporteros y hay periodistas. Tú eres una periodista, desde mi punto de vista. Eres una persona congruente, que me encanta la congruencia a mí. Eres una persona ética. Eres una persona inteligente. Sabes hacer una entrevista. Sabes lo que tú quieres conseguir en una entrevista. Y eres generosa con... Con lo que yo te he visto de todo, de, de mucho tiempo que nos conocemos, sí. en tus entrevistas, eres una persona confiable para venir aquí a tu casa a sentarse uno y a platicar lo que tú quieras frente a la cámara, porque porque te conozco, porque sé lo que va a ocurrir contigo, sé que no voy a empezar a decirte qué te importa, eso no te lo voy a contestar, ¿es tú quién sé qué? Es por allá, eso lo buscan. Las personas que no tienen capacidad, ni inteligencia, ni creatividad, buscan lo peor, ¿no? Porque es lo más fácil de encontrar. Pues sí, pero es que hay que tomar en cuenta que ustedes son seres humanos y que te duele igual que le pudo haber dolido a mi, mamá, a mi papá la ausencia de mi madre porque, porque tú también eres ser humano, porque la ética te la enseñan en tu casa... Y porque, bueno, pues, si, si tú terminaste un ciclo de vida, un ciclo. Hermoso, que ni lo terminé yo, me lo terminaron. Lo terminaron antes, ¿no? Pero. Sí. Si, y si te sucede como Ramiro y te llegas a encontrar. Nadie tiene no, no por qué. No como Ramiro, como Humberto. ¿no? Como Humberto. Oye, ¿yo tengo, oye, tengo derecho o qué? ¿O ya me voy de budista o qué? No, por eso digo, tienes no? todo el derecho del mundo de tener una pareja. El otro día me preguntaba una chica actriz. Es que, es que era... Le decía, oye, Humberto, ¿pero a poco que le fuiste infiel a, a Cristian? No. Ay. ¿No? ¿De veras? No. ¿Y a poco? y ¿Desde que se murió hasta ahorita no has tenido sexo? ¿por qué te importa? No, no, le dije. No. No, yo no. Pues, a ver, sácame de ahí. ¿Sí? No. Y me dice ella, ¡Ay, ¿a poco? No. ¡Ay, hombre! Digo, ¿qué, ¿Me quieres echar la mano? Digo, ¿no? ¿Quieres dame una pues, si me estás preguntando que me eches la manita, ¿no? Pues échame la mano, ayúdame, ¿no? Porque ya preguntaste muchas cosas, entonces, pues dale. Ya, ya me suena raro. ¿Qué es lo que dices? O sea, oye, pues tampoco, ¿no? O sea, ya estuve en un seminario y no, no. Sí, decidí ¿no te que gustó? no. ¿No a, bueno, a estas alturas hombre, de mi vida, imagínate que humano. me meto a un confesionario a confesarte, Mara. No, no, ¿Salimos no, directo a dónde? No, no, no. <risa> ¿Al altar? <risa> <risa> no, Humberto, yo creo que, que, que tú eres un actor eh, tan importante para esta industria, tan importante ahora con toda esta pandemia que estás trabajando... Como loco haciendo una cosa, haciendo la otra. Nos sorprendiste gratamente con Cien Días para Enamorarnos. Qué, curioso, qué Es un hombre muy simpático, Persona pero todo mundo te chiquito. cree que en serio. Pero impactó. Trabajaba una vez a la semana, creo. Y además, la relación con Silvia, que es sobrina de Patricia Ríos Maravillosa Spindola, actriz, excelente. Giménita, la amo, la, la adoro. Aunque Patricia Ríos Espíndola... No se me vaya a enojar porque Patricia es mi mamá. <risa> fue mi ex esposa. Sí. Pero, pero en esta serie que acabo de terminar volvió a ser mi mamá porque ya la tomamos. Yo como mucho con ella. Este En, en, el, en el vuelo del águila, en, la, en dos históricas, en la antorcha encendida, y hay otra donde fue mi mamá. En tres ha sido mi mamá y yo creo que es más chica que yo. Sí. yo creo que es más chica no, que yo. O, sea, o de la edad. Bueno, ahí andamos. De la generación. Pero, pero es tan buena actriz que es un poco lo que yo hice acá con, con Ramiro, ¿no? Y pues yo no podría ser el papá de, de Mariana. De Mariana. ¿Eh? Su papá no. no. Podría ser su amante. Pero, pero no, no su papá. papá. No, no, porque, porque Mariana, Marianita, no. O sea, yo, pues ve mi, la relación de mi hijo con ella, pues. Sí, no, no, no, no, no, no. No, no podría, no. pero no me importó. Hice una súper química con ella. Me encanta como actriz, como ser con humano. Macarena. Como ser humano me encanta, es una tipa sasa, sasa. Con Macarena, mi nieta que tiene... Alex. Pues, no sé si tenga ella 19 años, no sé la verdad cuántos años tiene. Pero es mi nieta. Son guapísima y ese es un talento que hay que rescatar porque es buenísima actriz. Vienen, vienen, vienen más cosas que estás haciendo, Humberto. Sí, me voy el 24 de mayo, me voy a hacer La Reina 3. Él no puedo decir porque no te puedo decir más, pero confidencialmente sí te puedo decir que, que ya, porque ellos ya lo anunciaron, ya todo, ya salió en un, un apte, eh, vamos a hacer La Reina 3. Y luego, muy probablemente de esta serie que acabo de terminar, hagamos también la 2 y la 3 y ya le quiero parar un poquito la verdad no sé si pueda pero, pero sí si este si hago algo traigo ahí unas ideas que se me habían quedado en el tintero como productor y escritor. Eh, traigo una, unas cosas que antes una era una película que estoy pensando convertirla en una serie y la otra sí es una serie que escribí de ya de hace mucho cuando estaba haciendo vivir al tiempo, me nació de, de una película que yo hice en Guerrero Negro. Sí. De ahí me nació toda esa historia que está muy, muy padre, que ya te contaré en algún momento. Son dos cosas que sí me gustaría intentar hacer, pero a lo mejor con mis hijos, con su, con su productora. ¿no? Y, y, y meterme yo un poco a, a dirigir y a, a producir con ellos esta historia y a escribir, ¿no? porque estas son ideas mías. Humberto, pues no sabes qué gusto me dio haberte tenido aquí en la casa tanto tiempo. Mucho tiempo, Mara, ¿verdad? <risa> Pero es que tú, tú fuiste de las que me hiciste un lado por el método. No tele, es Lisa. cierto. No te hagas, Mara. Claro Digo, que no. Digo, la verdad no. lo sufrí. No, no, yo Entonces, sufrí más que ya luego te contaré. <risa> ya nos metimos al melodrama. Es que si vamos a hablar de Televisa tenemos que hablar del melodrama. Y la verdad, ¿cómo he sufrido, Mara, Uy, sin tu sí. presencia? Porque como eres de Televisa, me vetaste. No, hombre, para nada. Nah. Me da de verdad mucho gusto que hayas venido, Humberto, y que y que hayas platicado y que y que estén las personas que nos están recibiendo donde están porque luego nos escribe que están en oficina Ah, los que están atrás de ah, sí, viéndonos. Sí, sí. Entonces, pero diles yo también algo. aprovecho para saludarles. Bueno, primero saludar a ti, a tu crew, a toda esta gente que está siempre atrás de cámaras y que gracias a ellos pues uno sale como con filtro. Ay, sí, Sí, sí. <risa> este, sí. ¿Eh? Eh, y bueno, agradecerle profundamente lo que te decía hace rato al público, el cariño, el respeto con el que nos trataron y nos tratan a Cristian y a mí, y, y el gran cariño que siento que les han tomado a mis hijos, porque pues yo lo veo en, mi, en, en mis redes, les agradezco profundamente que me permitan tener el privilegio de poder vivir vidas alternas al lado suyo y hacer lo que más me gusta. Es un privilegio hacer lo que a uno le gusta. Por ahí decía un cantante que te voy a decir, que decía que cuando tú estás haciendo algo que no te gusta en tu profesión, estás llevando pan envenenado a tu casa. ¿no? Lo decía este argentino que mataron además a balazos, ¿cómo se llamaba? Este... Facundo Cabral, Facundo. gran compositor gran, gran, gran artista y mira, toda esa gente como Leno y todo mueren violentamente y dices ¿cómo? eran hombres de paz, de luz sí, sí, yo lo conocí, platiqué mucho con él y, dices, no, y él padre. decía esa, esa cosa maravillosa sí, es cierto y dice, decía eso, decía no pierdas el tiempo no pierdas el tiempo porque y yo no lo sabía sobre su vida no pierdas el tiempo en pedir perdón o en acercarte a quienes quieres o convivir con quienes debes convivir. sé Porque yo, por ejemplo, yo nunca viví con mi mamá. Viví de chiquito. Te estoy contando anécdotas de él. Y, y, y dice que un día quiso ir a, con su mamá a decirle, a llegarle con la sorpresa y decirle, ¿qué crees, mamá? Me voy a quedar en tu casa. ¿Cuánto, mijito? No, no le iba a decir que una semana, un día, un año. ¿Se imaginan el regalo que me iba a dar yo? y que le iba a dar a ella y llegué nueve y cuarto y ella había muerto a las nueve y un día mi esposa y mi hija eh, toman un vuelo equivocado porque se les atrasa no sé qué y yo las tenía que ver a la una. Y así como era de poeta, ¿no? yo no puedo decir sus palabras exactamente, pero dice, sí. y 15 minutos antes se había estallado, había, el avión se había caído. O sea, él perdió a su madre, a su, a su hija y a su mujer de, intempestivamente. Entonces, por eso habla del tiempo, de, de ese tiempo que nos puede condenar o salvar. ¿no? Este, esto, esto que estamos viviendo hoy y que es el aquí... ...y el ahora, y que es el day to day... ...no, step by, by step... Y, ...y que es como debe uno vivir... ...no, es la única manera de vivir, Mara... ...ahora me queda muy claro... Sí. ...es vivir aquí y ahora. Humberto, pues algo, algo más que quieras agregar... ...nada, agradecerte profundamente tu invitación... ...poder estar contigo frente a tus cámaras... ...y poder decirle a, al público pues que les agradezco profundamente todo lo que han hecho por nosotros y lo que están haciendo hoy por mis hijos. Ay, gracias, Humberto. Te esperamos muy pronto para seguir platicando de otras anécdotas y de, de otras actrices y de otras cosas. Sale. Sale. Gracias, Mara. <risa> gracias, gracias, gracias. Humberto Zurita, aquí en Casa de Mara. Hasta la próxima.